Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. En esta semana os traigo un tutorial sobre una funcionalidad del buscador de Google, Google for Jobs o Google Jobs. Esto no es una aplicación nueva, sino una funcionalidad dentro del propio buscador que nos aparece cuando nuestra búsqueda se basa en ofertas de empleo en una zona o de una temática concreta. Cuando buscamos, por ejemplo, oferta de empleo como formador en madrid nos va a aparecer los resultados de búsqueda tradicionales tanto de pago como gratuitos pero además nos va a aparecer unas tarjetas que se identifican con un titular un recuadro azul eh, que va a indicar un número de ofertas de empleo de esa temática si pinchamos debajo en la parte donde pone 100 ofertas más o el número que salga, vamos a acceder directamente a esta funcionalidad de Google for Jobs, donde vamos a poder hacer búsquedas de ofertas laborales y lo más interesante, programar nuestras búsquedas, recibir notificaciones, guardar las ofertas para hacerlas seguimiento y poder compartirlas con terceras personas. Todo esto se vincula a nuestra cuenta de Google y vamos a poder acceder bien buscando nuevamente. O bien a través de las tarjetas accediendo a través de google discover que más adelante en el canal explicaré en detalle qué es esta funcionalidad en españa lleva exactamente un año desde junio de 2018 en este tiempo la he estado probando y es cierto que eh, le he visto un valor añadido importante eh, que obviamente no va a sustituir a crear nuestros perfiles profesionales, a que la gente cree sus perfiles profesionales en los portales tradicionales de empleo, pero sí que te va a dar a conocer, vas a tener acceso a ofertas en portales que tradicionalmente no utilizas o en portales especializados. Te abre el abanico de posibilidades, es una vía más, una vía complementaria en el proceso de búsqueda activa de empleo para que te lleguen nuevas ofertas que quizá no has accedido en otros espacios. Una herramienta similar podría ser Indit, pero en cualquier caso, repito, no es una aplicación sino una funcionalidad del buscador. Lo que ha hecho es indexar las ofertas laborales de aquellos portales de empleo que han abierto esta posibilidad lo bueno de google jobs es que vamos a poder crear filtros vamos a poder crear filtros de contenido vamos a poder filtrar por sitio por tipo de eh, duración de contrato vamos a poder filtrar por territorio eh, por la antigüedad de la oferta laboral que están mostrando etcétera y estos filtros Además, los podemos eh, diseñar para hacer búsquedas en el tiempo y que nos lleguen notificaciones cada vez que aparezcan nuevas ofertas de empleo relacionadas con nuestra búsqueda. Lo que es muy interesante porque eh, diariamente, semanalmente, como lo configuremos, vamos a estar recibiendo ofertas de portales que generalmente no conocemos en nuestro correo electrónico. Es habitual que la gente esté en varios portales de empleo, pero no estás en todos, no tienes un perfil creado en todos los portales, por tanto estás perdiendo oportunidades. Sin embargo, de esta forma te pueden llegar las ofertas de determinados portales en los que no tenías creado un perfil y que te lo crees a toque expresamente para candidatarte a esa oferta laboral. Os animo a utilizarla y a dejarme en los comentarios qué os ha parecido, si os parece útil, si no... Si el número de portales de empleo indizado es interesante, probadla, testarla y espero vuestros comentarios. Y no os olvidéis, si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal, marcar la campanita para recibir notificaciones y darle a Me Gusta. Si quieres profundizar y desarrollar tus competencias digitales como profesional de la intervención social, te recomiendo que te pases por mi academia virtual, academy.inmersiontic.com, donde estoy creando formaciones especializadas en vídeo para que puedas desarrollarlas a tu ritmo cómodamente. No te olvides, suscríbete.